Y que ahora resulta, según estaba lloviendo, la mayoría de las empresas están vinculadas a Gonzalo Castillo, a las que ganaron o a las que le dieron el asfaltado. Eh, ya el resto está ahí. La procuradora Miriam Germán llegó con todo el aura de ser una mujer seria, honesta, que no le tiembla el pulso. Es un caso demasiado evidente. Va a haber que tener una vigilancia porque esa justicia que tenemos en el día de hoy mayoritariamente fue una justicia puesta por el PLD para tapar su caso. Todo su caso de robo, de corrupción y de latrocinio. Porque no basta que la procuradora someta, hay que ver la actitud de esos jueces. Esos jueces corrompidos y políticos que no son un jueces nada. Son políticos con toga. Pero bien, lo importante es que se dio un primer paso. Que ya hay un expediente que está entregado a la Procuraduría General de la República. Y ojalá que la doctora Miriam Germán y su equipo que compone la Procuraduría actúen lo más rápido posible porque hay una sociedad que está vigilante, que está a la expectativa y que está eh, muy dolida por los tantos años que este país ha sido saqueado, que no lo han podido destruir por la tanta riqueza que tiene este país. Ni los grandes robos, ni los tantos robos de tanto tiempo de los políticos que han gobernado este país han podido quebrar definitivamente el país. Y miren que el país está mal, porque se ha desplomado la producción, la economía está desplomada. Y aún así, el país sobrevive, el país está de pie, pero en una situación sumamente difícil, porque ustedes saben que esta pandemia, esta pandemia ha sido implacable. Y uno de los efectos que va a tener esta pandemia es la situación de calamidad económica que va a dejar, donde se va a desplomar todo y se está desplomando todo. Eh, ojalá que ese expediente camine. Vamos a estar a la expectativa de ese y otros casos. Debo decir que recibí denuncia de varios televidentes en el día de hoy quejándose amargamente y de manera indignante, men. Porque, vamos a ver esta llamada, Buenas tardes. Buena. Tarde. Bueno, bueno, se cayó. Eh, eh, entonces, eh, debo decirles que varios amigos televidentes me llamaron muy indignado. Ustedes saben que cuando inició la pandemia, que inició en los tiempos del gobierno de Danilo Medina. Danilo Medina sometió y planteó y dispuso varias medidas tendentes a reducir lo menos posible, especialmente en la clase media y los sectores más pobres, algunas medidas que hicieran lo menos daño posible a la población. Y dentro de un grupo de medidas de carácter económico que Danilo anunció, está el asunto de la exoneración durante un tiempo de los intereses a los bancos, a los préstamos de los bancos y a la tarjeta de crédito. Anda pa' el carajo pues me dicen gente que le han dado ahí, como se dice, con la tarjeta de crédito y que cuando ellos han reclamado, porque han tenido que pagar intereses atrasados, cuando se han quejado a los bancos en base a la palabra del presidente pasado de que se le iban a dar facilidades en los cobros, en los intereses, que eso se iba a eliminar, le han contado que no, que esos, los bancos son privados y que el gobierno es una cosa. Señor, y esa gente está que lo punchan y no botan sangre. Porque hay un amigo mío que le cobraron todos los cuartos del mundo por tres meses que ahí dijo, bueno, yo me voy. Buena tarde. Buena tarde. Buena. Bueno, vamos a sacarlo del aire porque esto no está funcionando. Bueno, entonces, eh, men... Gente que hizo préstamo y contaban que eso iba a ser un respiro. ¿Qué va, muchachos? Le están dando ahí. Y esa gente está indignados porque ellos han visto que no hay. Buenas tardes, ingeniero arquitecto Sucre la Antigua. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, Omar. Qué bueno que tú estás tratando ese caso. Porque Mira, a mí me llamaron hoy de un banco. ¿A ti te llamaron de un banco? Sí, de un banco me llamaron hoy. Déjame preguntar, Con, re re con respecto a... ¿Por préstamo o por tarjeta de crédito? Por, la ta por una tarjeta de crédito pequeña que yo tengo. Qué bueno. Explícale al público, que me, me interesa Pero ellos me... Ellos me el, él me estaba explicando, el, el que me llamó, inclusive hasta incómodo, me habló a mí. ¿Cómo? Adiós, porque cariño. yo no sé de lo que me estaba hablando, porque a mí ningún banco me ha dicho que, que me diera un crédito paralelo a la tarjeta ni nada de eso, yo no sé nada. Sí. Pero yo le dije, pero ¿de qué crédito usted me habla? O sea, que ellos, no. te, ellos te hicieron un crédito sin tú solicitarlo. Sin sí, yo solicitarlo, no solamente un crédito. Que ese crédito ya tiene intereses. Oye, oye. También, o sea que ya yo tengo la tarjeta, la, la deuda de la tarjeta, y tengo un crédito aparte también. Oye, oye. Pagado intereses también de ese crédito. Pagado intereses sin tú haberlo solicitado. Pero esto es nuevo. Sí, yo, pero eso, eso fue lo que yo le dije. Señores. Que, que, ¿De qué crédito usted me habla si yo no le he solicitado crédito a ustedes? Sí, ese crédito es de los tres meses de la pandemia que como usted no pagó en los tres meses, nosotros ya abrimos un crédito, entonces ese crédito ya ha generado intereses, digo yo ah bueno, ah no, pues no hay problema yo pasaré por allá para que me aclaren eso porque yo, yo no sabía ni de lo que me estaban hablando, de verdad anda pa' está y así, y así mismo era, era oye, la CDE que uno pensaba que iba a tener la CDE que Danilo dijo que no se iba a cortar la luz si usted se... Cosa. Las la cuestiones telefónica mire. también. Y eso ha sido todo un engaño. Todo un engaño porque... No. Atrásese con la luz para que usted vea cómo se la corte Atrásese con el teléfono para que usted mire, vea... Mire, ellos, mire, ellos... Mire, ellos están cortando luz. eso es lo primero. Ellos están... Ellos co están cobrando co mora. Cobrando Entonces, mora. Por ejemplo, si usted no va a pagar la luz en tiempo de pandemia y de esta fila de gente... Uno lo que hace es que no se me... Yo no me iba a meter en esa pila, ni matado. A mí, mire, la luz de de menos de cuatro mil pesos que a mí me llegaba la luz mensual. A mí, desde que comenzó la pandemia, la luz mía no ha bajado de 10 mil y pico de pesos. Oye, mensual. ¿cómo? Sucre. Y, y antes de, de esa pandemia y de esos subiones que te ha dado a ti, ¿cuánto tú pagabas antes de, de los 10 mil pesos que te yo, está llegando? Yo estaba para... pagando estaba pagando menos de cuatro mil pesos, o cuatro mil y un poquito, o por menos de cuatro mil. Y ahora me está llegando, los últimos dos meses que me llegaron, que uno lo pagué esta semana, fueron 11 mil cientos y pico de pesos, y debo uno de 11 mil cincuenta y cinco. Oye, pero esto no tiene madre. Y solamente vivo yo, y mi, mi esposa y yo nada más en esta casa. Oye, dos yo yo conozco tu casa porque bastante he ido yo. Si sí, yo sabré, anda pa' carajo. entonces aquí los presidentes, yo no sé para qué los presidentes se ponen a ofrecer y a y tirar medidas de, de, de, de, de protección a la población, si aquí aquí nadie respeta a nadie, la población vive de protegida aquí, porque ¿Totra? aquí todo el mundo hace lo que quiera con nosotros, y lo bueno es que nosotros De la clase media somos los que pagamos todo. Así mismo es Sucre, mira, ni más ni menos. Qué lamentable. Yo lamento Creo lo tuyo está. y lo de las otras personas, hermano. Cualquier cosa me mantiene informado, ¿oíste? Sobre Ay. eso. Te gracias, lo voy a agradecer. Gracias. Okay. gracias, Sucre. Tenemos una llamada por el canal. Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, Mar. Bien, gracias. ¿Y usted? Un placer. Bien. Hermano, eh, respecto a ese tema, mire, le explico. Eh, yo soy de Senoví, usted sabe, y tengo una peluquería. Sucede que nosotros pagamos. Hay que leer y pagamos luz. Sí. Entonces, eh, la luz no llegó altísima, Omar, como de 12 mil pesos durante la pandemia. Y porque estábamos elaborando con, con una persona eh, en horario del día, usted sabe. Claro. Y cuando fuimos a norte a poner la queja, nos estaban cobrando más de 2 mil pesos por hacer un reporte. Ay, usted sabe sabrón. lo que es, Omar. Pues nosotros hacemos una denuncia... De un problema que nos estaban quejando, teníamos que pagar para poder ser escuchado Ese es un maldito robo que tienen esos ladrones, Omar. Para que lo sepa, sí, eso el es verdad. El presidente tiene que, que sancionar a esa gente. Tiene que, sí, eso es verdad. Y si meterle preso a todos esos corruptos que, que están con esa vaina en la luz, Omar. Están eso no puede ser. Así mismo, es. vamos a ver esta llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Bueno, un placer. Omar, gracias, Omar. Lo hoy estamos huérfanos de policía. Mire Omar, aquí desde que toque el piso, de, de, de toque de queda, sí. es como una maldad. mucho muchos motores, muchos carros y gente a pie. Y verdadero, es como que aquí, aquí no hay toque de queda en los hueves. Aquí estamos a esa luz de gracia. Atención general, en los hueves no hay toque de queda y transitan, sí. guispetas y todo tipo de vehículos que hace que los ciudadanos de ahí, que son gente trabajadores por cierto... No tengan tranquilidad. Y eso, señor, yo no sé qué, qué está haciendo. La policía coge una ruta a veces. De dos o tres barrios. Y de ahí no pasa y ya. Y ellos creen que ya con eso resolvieron. No. Ustedes tienen que transitar todos los barrios y ver. Y una vigilancia para que eso se cumpla. Ese bendito toque de queda. Buenas tardes. Buenas. Buenas. ¿Aló, ¿Cómo estamos? ¿Cómo eh. estamos? El gran Leocadio, buena. Omar, pero ese señor del banco. Le cambia la de demanda al banco. Bueno, puede demandarlo. Aquí tengo a pero Diego Alcalá. A Diego, espérame un momentito. Eh, gracias, Rosendo. Eh, eh, eh, eh, eh, Leocadio. A, a Diego Alcalá. El agrimensor Diego Alcalá, amigo y hermano. Buenas tardes, hermano. Gracias Omar, ¿cómo tú te sientes? Súper bien, bien ¿no? Mira Omar. Porque, Imagínate, estamos viendo este ambiente Oye lo que denuncia el arquitecto Sucre Y me denunciaron más de siete gente esta mañana Y mira lo que está pasando Que Danilo Medina dijo que no iban a pagar Ni intereses de tarjeta de crédito Ni de banco, ni de la luz Ni de la cosa, esto ha sido todo lo contrario Cuéntame hermano Mira Omar, el, el, el pagaré mío de, de la luz el recibo de, de marzo, el de enero me, el de diciembre me llegó 1.100 y pico. Sí. Y el de marzo llegó 1.100, 1.234. Y ahora, el de ahorro de septiembre, ya va a tocar 5.000. Ay. Oye bien, yo fui ya, oye, yo fui ayer, yo fui a la compañía ayer, y hice una reclamación, y fui también a la superintendencia de, de electricidad. Porque... qué? Porque no es verdad, porque yo tengo, tú sabes, tú sabes, yo vivo ¿verdad? Claro, claro, claro que sé entonces, dónde tú vives. Claro, entonces yo, ¿qué yo tengo? Nada, lo que tengo he tenido toda la vida desde que me estudié aquí. ¿Cómo es posible que de 1.100 o 200 pesos yo debo pagar 5.000 y pico? No, pero tú... es un Diablo, qué abuso. Y lo peor del caso, Diego, es que nadie aparece para defender a uno. Tú sabes que Sonia y yo, eh, vivimos aquí, Sonia y yo, porque tenemos una, una nieta, no vive más nadie. Sí, así mismo, eso es verdad. Y, ¿Y para, estamos... y, y oye, y yo tengo constancia de que tanto tú como Sonia viven más en la calle que, que ahí, por los trabajos. Claro, fuera, fuera de la casa. Fuera de, fuera la, de casa? la casa, eso es verdad que no hay justificación. No hay justificación para una vagabundería. Es una vagabundería. Y todo bien. Ahora yo, eh, eh, eh, lo... Diego, tú me perdonas, pero yo no confío de que, que la superintendencia de. es eh, que son unos charlatanes. Yo no confío en esa gente. Pa parece, fíjate, parece que ahora el norte está tratando de, de, de meterle al, al hoyo, a, al, al nuevo gobierno. Ahora. Oh. Eh, eh, sí, ese es un plan Porque tú sabes que no han cambiado esa gente todavía El director no No lo han cambiado Porque eh, eh, eh, es uno de los errores ah. Anda pa' el caray, sí, es verdad ah, No lo han cambiado pues, o sea, Yo tengo, yo pretendo Tú ves lo de la superintendencia Porque es un paso que hay que darle de acuerdo a la ley Pero yo voy a buscar a mi abogado A partir del lunes o el martes Yo voy a buscar a mi abogado y voy a hacer una demanda pa esto, Ay, Eso, está, claro, bien, me eso me está bien pues, de tu pues, parte Eso, te, Gracias Diego, mira Así es jefe de la policía Pero jefe de la policía no ha hecho